bienvenidos a todos, gracias por su presencia. Y voy a ahora a compartir con ustedes eh, el material que he preparado, que muy eh, optimistamente he llamado el, eh, Prepárense para el tsunami, el tsunami del turismo o tsunami turístico. Frase que eh, honestamente no me pertenece, ya es una frase eh, que ya se viene acuñando hace buenos meses en Europa. Saben que en Europa el tema de la vacuna está mucho más avanzado que por estos lugares y hay países que están entusiastamente abriendo sus eh, fronteras y están ya este, anulando algunas restricciones eh, respecto a los protocolos que se tenían que tener para poder viajar. ¿no? Entonces, eh, hay muchas eh, señales, muchos indicadores que sustentan el, el título que, que presento el día de hoy. Luego también les voy a compartir en el, en el buzón de, de chat las eh, referencias, ¿no? Donde ustedes pueden ampliar un poco más la información que comparto el día de hoy. Esta pesadilla empieza, pues, eh, todos sabemos muy bien, casi hace dos años, ¿no? Eh, en el 2020. Eh, marzo del 2020. Eh, entonces, esta palabra pandemia ya se empezaba a escuchar hasta que la Organización Mundial de la Salud la declara a nivel global global. Y como consecuencia, como consecuencia el, nuestros turistas, nuestros huéspedes, se empezaron a retirar, lógicamente todos teníamos que hacerlo, esa era la, la indicación a nivel mundial, distanciamiento social, entonces nos empezamos a retirar y nos empezamos a cobijar y a cuidar y a proteger, algunos a, incluso a asolarse, ¿no? Y nuestras instalaciones se convirtieron en básicamente centros de albergue para algunos que habían quedado pues este, varados en algunos países eh, o tenían que hacer cuarentenas, ¿no? Entonces vemos estas imágenes que eran muy, muy comunes por aquel entonces, en marzo del, del, del 2020 iniciaba todo esto y lógicamente eh, nuestra industria se caracteriza justamente por ser eh, muy vulnerable a este tipo de, de contingencias, ¿no? ¿No es la primera vez que sucede esto? Quienes habla eh, ha trabajado en cruceros y en hoteles y en el 2001 con las Torres Gemelas, el atentado que ustedes seguro algunos eh, no habían visto. Perdón, este, eh, perdón, profesor, eh, si podría eh, compartir el PPT, o sea, si se está viendo el escritorio. ¿No se está viendo la pantalla? La pantalla sí lo estamos viendo, pero estamos viendo su escritorio, sí. Oh, ya lo veo. A ver, disculpen, jóvenes. A ver, a ver si me ayudas ahí. Ahora, ¿estás viendo mis mi diapositivas? Ahora sí, ahora sí, claro. Ahora sí le pones en pantalla grande, ahora sí, ajá. Oye, oh, disculpen, disculpen. Ahora sí. Sí, sí. Ya, Perfecto, perfecto. ahora sí. Ya, entonces les contaba pues, ¿no? que estas imágenes ya se hacían muy comunes, eh, los hoteles eh, quedaron justamente como albergues para que muchos eh, que hab habían sido pues, este, diagnosticados positivos al COVID hagan sus cuarentenas y lógicamente en este tipo de contingencias ¿no? eh, es la, la, la reacción es natural, ¿no? todos tendemos a, al miedo, al, al, al temor. Y, y, y nadie, pues, va, va a atreverse a viajar o pensar en algún tipo de turismo, ¿no? Eh, les contaba que en el 2000, eh, en el 2001, ¿no? Lo ocurrió con las Torres Gemelas, yo me encontraba trabajando a bordo de uno de los cruceros de la compañía Costa, eh, en septiembre, en pleno ya este, comienzo prácticamente ya a punto de, de entrar a fiestas navideñas, ¿no? Octubre, noviembre, ya tenemos unas... todas las ventas estaban... Eh, ya sol out, todo vendido, todo vendido. Eh, eh, era un turismo masivo. Entonces eh, eh, sucedió eso de Torres Gemelas y fue rápido, fue automático, ¿no? Cayeron todas las reservas. Les hablo de una nave que tenía capacidad para recibir a 5.000 pasajeros y de pronto, después del 11 de septiembre, eh, el siguiente crucero solamente tuvimos 40 pasajeros. Imagínense lo desértico de, de, del escenario, ¿no? ¿Cómo? Eh, sucedió, pues, ¿no? Sucedió. Eh, de pronto eh, el tráfico aéreo se redujo, se redujo eh, solamente a vuelos este, necesarios, ¿no? Humanitarios. Eh, vemos ahí algunos. Ustedes pueden entrar incluso a, a, a Google, ¿no? Y ver estos mapas del tráfico aéreo por aquellas épocas. Acá tenemos uno de abril del 2020, ¿no? En la parte de, de Pakistán, India, cómo se fueron. Eh, minimizando, reduciendo, no, a lo mínimo necesario el tráfico aéreo. Eh, luego noticias como estas, no, la, la industria de aerolíneas de viajes eh, pierde 370 billones en el 2020 y lógicamente nuestra industria fue la más golpeada, la más golpeada. En el Perú se perdieron alrededor de 2 millones de, de puestos de trabajo, los que se pueden contar. ¿eh? Porque ustedes saben que la industria del turismo, más allá de, de hoteles y viajes, pues este, también alimenta toda una, una gran cadena de proveedores, artesanos. En total, eh, solamente en el rubro de viajes se perdieron 5.6 millones de, de empleos. Eh, es sabido incluso pilotos de avión, ¿no? Que han tenido que reinventarse. Esa fue la palabra más utilizada en el 2020, ¿no? Reinventarse. Eh, hemos visto las protestas que habían en diferentes partes del mundo, ¿no? Hasta que, hasta que ya en diciembre del 2020, terminando el 2020, donde la palabra clave era justamente eh, reinventarse, eh, empezamos ya a tener buenas noticias, ¿no?, por parte de la ciencia y ya en diciembre del 2020 el Reino Unido, por ejemplo, y otros países empiezan a aprobar ya vacunas como el Pfizer, ¿cierto? Y entonces ya empieza una nueva palabra, ¿no? Eh, vacúnate, vacúnate. Entonces, más allá, más allá de las opiniones eh, a favor y en contra, eh, era un hecho, no es un hecho hasta ahora, que eh, el, el hecho de vacunarnos ¿no? ha, ha hecho pues, que esta brecha de contagiados se reduzca. Eh, que incluso los trámites para viajar también sean más ligeros, ya no habría que someterse tanto a los test, sino básicamente eh, enseñar pues el carnet de vacunación o el pasaporte ¿no? de vacunación y esto aligeraba más los trámites, eh, bajaba un poco más la tensión, hoy en día pues sabemos que ya ayer hemos tenido un partido de fútbol ¿no? que mejor ejemplo que ver ese estadio pues con el 70% de aforo y creo que más, incluso incluso entonces ya eh, hay señales, hay indicadores sociales, económicos, ¿no? De que eh, este tsunami, cuya ola creo que ya estamos viendo acercarse, está a punto pues de, de reventar, ¿no? De reventar. Eh, acá podemos ver, por ejemplo, una eh, la, el screenshot de una página de, de Traffic Overview de los bookings de reservas, ¿no? Vemos cómo en de enero del 21... Eh, fue creciendo hasta mayo del 21, entonces la palabra clave en el año 21 pasado fue vacúnate, ¿no? Vacúnate. ya dejó de, de... dejamos de hablar de, inver, de reinventarnos y ahora hablamos de vacunarnos, ¿cierto? Entonces, eh, acá tenemos otra del traffic, eh, este es de... a ver, permítanme bajar esto acá, este es de Expedia, ¿ya? Otra... Otra página, pues, de, de reservas, ¿no? Hoteleras, de viajes. Este es de Tribago. Tribago es muy conocida, ¿no? Entonces vemos la tendencia, pues, al a alza, ¿no? Al alza, al alza. Se va incrementando las reservas. Eh, aquí en el Perú, el año pasado nos habíamos proyectado, por ejemplo, para recibir alrededor de 350 mil eh, turistas en lo que es este, viajes internos. ¿ah? El turismo receptivo todavía, eh, eh, de los 4 millones que solíamos tener antes de la, de la pandemia, 2019, eh, el año pasado solamente hemos llegado en lo que es a turismo receptivo, ¿no? de afuera hacia adentro, 300 mil. 300 Sin embargo todavía no termina el discurso, así que atentos a lo que a la información que viene, pero igual, el turismo interno ha sido bastante bastante mejor de lo que se esperaba. Y el turismo interno ha permitido que muchas empresas se vuelvan a reactivar y nos ha permitido también prepararnos y guardar caja chica para recibir en un futuro muy próximo, muy próximo, ojo, que ya en marzo en marzo ya la OMS está ya prácticamente proyectándose a tener la pandemia controlada así que en un futuro muy próximo meses quizás eh, podamos ya este, recibir a este turismo receptivo y estar este, preparados al menos ya económicamente gracias a este turismo interno que ha estado pues movilizándose ¿no? Si ustedes han viajado Estoy seguro que han sido testigos, pues, de lo que digo. Yo tuve la suerte de hacer un viaje a, fin, a, medio, a medio año, en agosto del 2021. Estuve en Cajamarca y déjenme decirles que la verdad eh, se, se, se agotaban rápidamente los tours, ¿no? Los tours. Imagínense. Entonces... Eh, hay, hay indicadores sociales es como que nos han tenido a todos en un dique ¿no? así como esos diques de esas, esos reservorios ¿no? de agua ahí eh, encerrados pero hay ahora pues unas ganas de, eh, de salir eh, esta pandemia también nos ha traído mucha reflexión en cuanto a que la vida es muy corta en que de nada sirve tener dinero guardado porque se te puede ir la vida en un abrir y cerrar de ojos entonces este cambio también de mentalidad esta nueva filosofía ¿no? De, de esta forma de ver la vida, eh, suma, ¿no? suma a estas ganas pues, eh, de eh, realizar estos viajes que mucha gente ya la tiene acumulada y muchos ya están haciéndolo, este, están haciendo realidad, ¿no? esos planes. Entonces, eh, acá también vemos, por ejemplo, miren esta, estas, estas estadísticas, ya siempre son en ascendente, ¿Ya? Son informaciones europeas, pero igual, miren, hace es una comparación de enero del 2020 a enero del 2021. Europa se está recuperando mucho más rápido que nosotros, ¿no? Eh, pero esa es la tendencia, ¿no? Entonces nosotros ya más temprano que tarde también vamos por ese camino, ¿no? Vamos por ese camino. ¿no? Entonces, esta ola, esta ola se, se está sintiendo, se está sintiendo eh, el... el eh, ojo, que también eh, hemos reflexionado mucho, ¿eh? porque si bien es cierto, eh, el turismo regresa con fuerza, con fuerza, también viene un turismo un poco más, eh, más responsable, ¿no? porque esta retirada también de huéspedes, esta retirada de, de pasajeros, de turistas, de personas, ¿no? ha dejado de alguna u otra manera respirar un poco más a la, a la naturaleza. Eh, nos ha hecho ver también el daño que causaba el turismo en masas, ¿no? Entonces, el turismo masivo también depreda, razón por la cual este turismo que regresa, regresa pues a, a, a más profesional, ¿no? Más, este, más crítico, más resiliente, eh, más humanista, ¿no? Más responsable y, y, sobre todo, más sostenible, ¿no? Más sostenible. Y, y también, eh, más eh, exclusivo. ¿eh? Luego les voy a decir por qué. Luego les voy a decir por qué. Entonces vemos que ya, incluso las cifras también, no, a, a, a, en cuanto a empleo, ojo que de cada 10 trabajos que en el mundo se ofrecen, un trabajo es ofrecido por la industria turística. La industria turística a nivel mundial es una industria muy, muy importante. Mueve la economía global, no y el mundo lo sabe. no Por eso muchos gobiernos han estado apoyando a aquellos, inversión, a aquellos este, emprendedores eh, eh, turísticos, ¿no? Y cuando hablo de turismo, ojo, eh, no excluyan ustedes, por favor, a la hotelería y menos a la gastronomía, ¿eh? Al final en inglés hay una palabra que resume que me gusta mucho, los leisure activities, ¿no? Actividades de ocio. Entonces, todo esto es parte de eh, este conjunto de, que se conoce también como la hospitality industry, ¿no? O la industria de la hospitalidad, que genera mucho, mucho empleo. Mucho empleo, mucho trabajo, y un tipo de trabajo que incluso, eh, si te identificas con él, si estás bien preparado, te brinda la oportunidad de hacer carrera, de hacer carrera, ¿no? Entonces, es una profesión, una profesión, ¿ya? Y ahora están volviendo justamente a ofrecer trabajo, entre paréntesis, está sucediendo ya desde el año pasado un fenómeno bastante... Eh, particular por llamarlo de alguna manera en Estados Unidos sobre todo se está llamando ya hay un economista que se ha atrevido a lanzar la frase The Great Resignation, ¿no? Entonces muchos trabajadores han renunciado a su trabajo y una de las industrias que también se ha visto afectada por esta falta de trabajadores, ¿eh? Miren, ¿eh? No es problema de falta de trabajo, sino falta de trabajadores, ¿ya? Es la industria de la hotelería, de la hospitalidad, los restaurantes, lógicamente, también ya estamos y no podemos tampoco este, dejar de mencionar a la, a la tecnología, a la robotización. ¿ya? Yo tengo un canal ahí llamado El Arte de Atender al Huésped y al Comensal. Colgué hace un mes dos videos porque ya hay gerentes de restaurantes que están de alguna manera reemplazando a estos trabajadores que ahora son escasos en Estados Unidos, no quieren trabajar las razones son muchas, son muchas, muchos que ya están trabajando en casa, otros que, no se olviden que también en Estados Unidos, pues han estado dando 300 dólares semanales, ¿no? Como ayuda económica. Entonces, eh, pero ya dejan de dar esta ayuda y nuevamente empiezan a, a buscar trabajo, seguramente, ¿no? Eh, sin embargo, ha sido también un baldazo de agua fría para los, para los empresarios hoteleros que ahora eh, se han visto a, refle a reflexionar más, incluso a elevar un poco más los salarios que era una de las principales razones por las cuales no, no regresaban a trabajar. Entonces, The Great Resignation es un fenómeno muy interesante. ¿eh? Seguro ustedes han visto por el periódico ahí de que Estados Unidos está abriendo ya nuevamente sus fronteras para recibir a, a personas que quieran trabajar por esta falta de trabajadores. ¿no? Y la industria hotelera es una de las que más trabajo ofrece. Eh, sin embargo, lo que, lo que les quería comentar es que ya... No podemos también aquí eh, dejar de mencionar a la tecnología, a la robotización, porque ya hay empresarios, dueños de restaurantes que están de alguna manera eh, supliendo esa necesidad de trabajadores con robots, así como lo oyen. ¿no? Entonces se si viene una industria hotelera eh, híbrida, todo trabajo se va a convertir híbrido. vamos a, a Yo solía trabajar en, en, en los cruceros como en el restaurante, entonces, eh, el sistema, un waiter tenía un assistant waiter, pero ahora el assistant waiter, eh, que no les extrañe, que pueda ser un robot, ¿no? Ese Boy ahora puede ser un robot, ¿no? Eh, tranquilamente, y así lo está haciendo ahora, ¿eh? pues yo los invito a ver esos este, en YouTube. Ustedes son más jóvenes que yo, la mayoría, así que eh, con un clic pueden enterarse de todo lo que digo y cerciorarse, ¿no? Increíble, increíble. Entonces, aquí... La OMS estima que la pandemia del COVID estará controlada en marzo del 2022. Solamente falta esa declaración oficial mundial y déjenme decirles que esa ola viene con fuerza, este tsunami viene con fuerza y ustedes tienen que estar preparados, ¿no? Eh, y bueno, desde ya también los felicito por, esta, por el tiempo que están invirtiendo, porque se ve que tienen ya basta que estén aquí presentes para ¿no? entender que tienen la, el interés el interés, no solamente en esta industria, sino también pues en, en lo que a su futuro respecta, ¿no? Los datos muestran que la recuperación de los hoteles se van a dar en el 2022. Ojo, ¿ya? Entonces, eh, acá hay otra noticia, ¿no? Viajes y turismo podría crecer a 8.6 billones en el 2022, eh, según eh, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y turismo. Eh, para desarrollar un poco más esta noticia, porque me parece muy importante. Una nueva e importante investigación ¿ah? del Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha revelado que la contribución del sector mundial de viajes y turismo a la economía mundial podría alcanzar los 8,6 billones de dólares este año. Solo un 6,4% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Esta es otra característica de nuestra industria. Si bien es cierto, es vulnerable y es una de las primeras en ser afectadas por este tipo de tragedias de contingencias, también es la primera que se recupera y se recupera de manera violenta. Violenta. Por eso la palabra tsunami me parece eh, la mejor este, analogía, ¿no? Analogía. ¿ya? Entonces, eh, eh, miren, ¿ah? las últimas investigaciones muestran que a medida que el mundo finalmente comienza a recuperarse de la pandemia, la contribución del sector tanto a la economía global como al empleo podría alcanzar niveles casi previos a la pandemia este año, ¿eh? este año, este 2022. Y claro, ahora miren, el 2021, ¿no? Ya este, ojo, el, el año del vacúnate, entonces las mismas fotos que veíamos hace un rato, estos mapas de tránsito aéreo, se ven ahora pues cada vez más, este, eh, más tránsito, ¿no? Más tránsito aéreo, ¿ah? Eh, no del todo, todavía, no del todo recuperado, pero acá tenemos ya un poco más, estamos en Norteamérica, miren, imagínense, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, estamos viendo que esta ola se avecina, esta ola va a reventar con violencia, ¿cierto? Y bueno, van a aprovecharla, van a correrla aquellos que se hayan preparado, ¿no? Ojo que en Nueva York, en la Bolsa de Valores, todas las acciones que están relacionadas al sector viajes y turismo y hotelería están en alza, ¿eh? y ya de hace unos buenos meses atrás, unos buenos meses atrás, ¿eh? Eh, los grandes empresarios, los que han podido sobrevivir, porque también sabemos que muchos han perecido, no eh, están comprando pues, estos hoteles, no están invirtiendo en ellos porque saben que se avecina pues, esta, este eh, tsunami del turismo que va a empezar estos meses y va a durar unos muy buenos meses años y ojalá que por siempre, ¿no? Ojalá que por siempre. En lo que a cruceros refiere, esto ya es de noticia del año pasado, pero este año, este año, y ojo que estas empresas son multimillonarias, no lanzan un dólar si no han hecho un previo estudio de mercado, donde no son futurólogos no son pitonizos, ¿no? Sus inversiones lo hacen en base a un estudio casi científico, ¿no?, del comportamiento económico y social de, de los próximos años, ¿no?, a nivel global, a nivel global. Entonces, ya en este 2022, se están ya eh, inaugurando, ¿no?, eh, cruceros, pero así, eh, ciudades en el mar, ¿no?, empresas como Royal Caribbean, Celebrity Cruise, eh, Disney, va a lanzar el Disney Wish, NCL, eh, M. Cruz y Cruz ya eh, están abiertas las puertas para contratar ahora mismo. Eh, lógicamente, parte de esta preparación también es el tema de idiomas. El profesional eh, turístico, hotelero, gastronómico es un profesional que entiende que está eh, inmerso en una industria que ya es global y, como industria global, lo mínimo necesario es ser bilingüe, ¿ya? porque el hotelero profesional es bilingüe, si no políglota. ¿eh? sino políglota. Así que esta es una industria que también exige mucho y que va muy de la mano, muy de la mano con el tema de eh, dominio de idiomas. ¿no? De por sí es una industria de servicios y uno no puede brindar un buen servicio si no entiende la necesidad del huésped. ¿no? Entonces ahí, ahí la necesidad y la importancia del de, eh, aprendizaje y el dominio de, de, del inglés eh, como mínimo, ¿eh? como mínimo. ¿Ya? Entonces es muy importante y, y en lo que a nuestro país refiere, ojo a que esta feria en Dubái ¿no? eh, todavía termina en marzo de este año, ¿eh? empezó en octubre y ahí empezando nomás, 25 millones de personas eh, participan de esta feria. Las mejores empresas del mundo, 110 de todas ellas están presentes en Dubái. Esto se ha visto en todo el mundo. Es lo que equivale a los Oscars de, de, del turismo. Imagínense, el Oscar, ¿eh? el Oscar del turismo. Y nosotros hemos sido cuatro veces premiados, cuatro veces premiados. Hemos ganado eh, el premio de los World Travel Awards para Latino Sudamérica, ya como mejor destino turístico culinario líder en Sudamérica. ya eh, Por ahí se me filtró otra buena noticia, pero miren aquí, cuatro. ¿eh? Luego hemos ganado mejor destino cultural, eh, mejor atracción turística Machu Picchu, y creo que también mejor oficina, sí, mejor oficina, eh, en este caso un, es un premio para PromPerú, ¿no? Y nada más y nada menos que ese señor Cook, ya, uno de los gurús de la hotelería, yo vi el video, ahí también les voy a pasar el link, el traductor no hizo muy bien la traducción, pero a mí me llamó mucho la atención que con mucha honestidad dice ve que conoce el Perú más que nosotros hay una frase donde le dice a, a, a la gente en este momento ahí con el micrófono no que ninguna persona del mundo debería eh, dejar esta vida no sin conocer Machu Picchu sin conocer el Perú en pocas palabras imagínense imagínense así de así de, de, de atractivo así de apreciado no eh, es tu país es tu país ah ¿eh? Entonces, eh, esto vamos a ver la cosecha en el 2024, en el 2024, pero ya estamos eh, lógicamente todavía dependiendo pues, de este pronunciamiento mundial de la OMS, así que este, este tsunami también se va a sentir acá con mucha fuerza, más pronto de lo que pensamos. Nuestro stand, seguro lo han visto ustedes en noticias, ha sido uno de los más visitados, ¿no? Ha sido de uno, todavía sigue, sí, ahora en marzo de, de este año recién termina la la feria, ¿eh? Entonces estamos haciendo una muy buena gestión por ahí, ¿ya? Y, y bueno, los frutos se van a ver pronto. Algo que también no debe pasar desapercibido y tiene que ver con esta imagen que se filtró, ustedes que son muy jóvenes, seguro son más este, cinéfilos que yo, pues claro, eh, a esto, ¿no? Estamos hablando de Transformers, ¿no? El, esta película de la Paramount Picture, ¿no? Hollywoodense, que aún no se estrena, ¿eh? Aún no se estrena. Ojo, a uno se estrena, pero que ya, eh, ya nos pone en vitrina ¿no? al mundo, al mundo, al mundo, y que más pronto que, eh, que tarde, ¿no? cuando ya se suelte esta, esta presa, ¿no? esta represa, y, y, y se salga esa agua, de, ese mar de gente ansiosa pues, ¿no? de, de satisfacer esta necesidad, tan visceral como es la, pues, la de la, la hospitalidad, la del viaje, la de la social, socialización, ¿no? Eh, es una industria muy, muy humana, ¿no? Muy humana, se trabaja para eso, ¿no? Y ahora con este aprendizaje que nos ha dejado la pandemia, como le dije hace un rato, ¿no? Nos hemos vuelto más existencialistas, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la conclusión, ¿no? El turismo vuelve con fuerza, el turismo vuelve con fuerza, y, y, y las evidencias están ahí no hay que ser futurólogo no no es lo que eh, yo les digo es lo que pues, ustedes pueden ver lo pueden evidenciar eh, sin ir muy lejos repito nuevamente el mejor ejemplo ayer no debimos haber ganado sin embargo ganamos algo creo si lo analizan bien mucho más importante no la confianza que ya hay de poder llenar estadios de poder salir de poder compartir de poder viajar ahora frente a este panorama ¿Este señor quién es? Él es Carl von Clausewitz, un general prusiano, ¿ya? que en los manifiestos de la guerra, en el capítulo 2, Los Mandamientos de la Guerra, finaliza con esta frase, ¿no? Tener un plan no asegura la victoria, pero no tenerlo conlleva a la derrota. Y, y, y, y acá viene el tema, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Ojo que los grandes empresarios ya ya están aplicando su estrategia basada en la convicción de que el turismo viene con fuerza que esta ola eh, que este tsunami se viene con fuerza más pronto que tarde eh, en la preparación se viene un turismo más exclusivo quizás un poco más caro al principio pero también más selectivo ¿eh? con su colaborador con su colaborador con su trabajador eh, el tema de servicio, que es el curso que yo enseño, va a cobrar mucha más importancia porque todas las empresas se han dado cuenta que son aquellas las que han dado un buen servicio, las que han dejado una muy buena experiencia, como recuerdo, en la mente de sus pasajeros, de sus huéspedes, las que han podido sobrevivir, porque este huésped que ha estado ahí, pues no como todos nosotros replegado ha estado con ganas de regresar a ese buen lugar del cual, de, del cual tiene un gran recuerdo, donde conoció a este waiter, a esta housekeeper, a este eh, reception, no receptionist, a este, recepcionista, a este belbo y a todas estas personas que formaron parte de esta experiencia inolvidable y que él ha tenido unas ganas de volver a verlos, ¿no? Y, y que estoy seguro que ahora que ya está vacunado, que está vacunado y que tiene la confianza, lo va a hacer. Pero, ¿por qué recordó? ¿Por qué recuerda de esa manera, con tanta añoranza? Porque experimentó un excelente servicio. Entonces, eh, el servicio, eh, en estos dos años, ya, ha sido la gran lección que muchas empresas han, han, han tenido que aprender, ¿no? Que solamente sobrevive aquella que deja un excelente recuerdo en la mente de su huésped, en la mente de su comensal, eh, en la mente de su, eh, de su visitante, de su pasajero, ¿no? De su cliente, si quieren llamarlo de una manera un poco más frívola, ¿no? Aunque eh, la, la hospitalidad es una vocación, ¿no? Es una vocación. Entonces, eh, ¿qué plan tienes? ¿Qué estrategia tienes? Uh, tienes que prepararte. De por sí, si ya hablas idiomas, te felicito, refuérzalos, eh, aprende otro más si puedes. Tienes que estudiar, porque ya esta hotelería se vuelve más exclusivista, más profesionalizada, eh, más exigente, más exigente. ¿eh? En cuanto a la tecnología, va a ser más visible, va a ser más común, va a ser más masiva. No va a ser competencia, porque también estamos hablando de una industria que es muy humana, para todos hay, en lo que a restaurantes se refiere, que es mi especialidad, imagínense, no es nada nuevo, los restaurantes aparecen como industria en el 46, 47 en Estados Unidos, no y se diversifica tanto, ¿por qué? porque si bien es cierto, todos tenemos que comer, a no todos nos gusta comer lo mismo, ni de la misma manera, nace lo que se llama servicio temático, para todos hay, y eso es lo bueno de esta industria, ¿No? por eso sobrevive por eso se diversifica por eso genera mucho trabajo eh, y quizás la tendencia será un hotel con más tecnología con más robots algunos empresarios lo, lo entenderán así porque también hay que entender que ser empresario también te lleva pues a minimizar costos y quizás sea más barato, ¿no? más rentable pero eso no deja de lado que eh, tengamos un público eh, con, un, eh, con una necesidad ¿no? de un servicio mucho más exclusivo, eh, más de primera categoría, más humano, y esté dispuesto a pagarlo, así sea un poco más caro. Y así sea un poco más caro. Entonces, eh, a prepararse, a estudiar. La Universidad Ricardo Palma, de la que yo me, me siento muy honrado de, de, de formar parte de la plana docente, eh, y esto ya no es un cherry, es muy honesto lo que les digo, hemos ganado hace poco y muy merecida la, la acreditación internacional, y yo estoy muy seguro que una de las fortalezas que tiene nuestra universidad son los talleres. Los talleres, nosotros tenemos talleres donde el alumno Recibe una formación muy honesta porque ya conoce lo que es un housekeeping, conoce las labores de un housekeeper. Tenemos un restaurante comedor donde en tercer ciclo los alumnos ya están interactuando con los clientes en tiempo real. Ahora quizás en este semestre todavía con las restricciones estaremos yendo cinco comensales Eso no depende de nosotros lastimosamente. Pero repito, ¿no? Más pronto que tarde empezaremos a interactuar. Porque, valga verdades, también eh, es una industria de, de, que se, se caracteriza por el contacto humano. Sinceramente, el distanciamiento social ha sido un golpe muy duro, una frase lapidaria para la industria hotelera. Eh, pero sabíamos también que era insostenible, ¿no? Ten tenemos que regresar a vernos nuevamente, a sonreír nuevamente, no podemos tapar la sonrisa. La sonrisa es el gesto universal de la hospitalidad de la hospitalidad y tiene que mostrarse y bueno estamos viendo que gracias a las vacunas eh, está siendo posible y entonces eh, yo los invito pues a si tienen alguna pregunta a que la formulen y, y si no la tienen igual eh, yo estoy muy agradecido de que me hayan escuchado no quiero compartir con ustedes todas las, las fuentes que, que tengo que, que he revisado para compartir la, la información que les he dado el día de hoy. Lo voy a hacer a través del, del buzón de chat. Y ustedes, si tienen una pregunta, por favor, con toda confianza, ¿eh? desde ya les digo que también el profesional hotelero es un comunicador por naturaleza. ¿eh? Entonces, eh, si por A o B, por ahí, yo me pregunto yo me respondo. no Algunos tienen la curiosidad de decirme cuál es el profesor, es el perfil de un hotelero, quiero saber si yo encajo. Eh, por algo estoy aquí, ¿no? Quería aprender un poco más de esto y qué necesito. Bueno, el tema de idiomas ya lo saben, pero sí, también se requiere, pues, de una eh, inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, don, el comunicador tienes que ser sí o sí. Eh, sí o sí. Te tiene que gustar. Eh, nosotros nos caracterizamos más allá del puesto que ocupemos, ¿ya? Eh, eh, en, en ser eh, gesto gestores de experiencias inolvidables, de experiencias impactantes, de experiencias memorables, ¿no? Porque son aquellas las que hacen regresar al cliente. Entonces, cuando hablamos de fidelización del huésped, fidelización del cliente, que es esa fidelización la que ha permitido que muchas empresas sobrevivan a esta contingencia, ojo a... ¿eh? ¿Eh? porque son los que han regresado justamente a volver a encontrarse con ese waiter, como les decía, ¿no? con ese housekeeper. Entonces, eh, estas experiencias inolvidables son justamente las que uno quiere recordar, ¿no? y como huésped quiere volver a vivir, quiere volver a recordar. Entonces... Eh, ese quizás eh, sería pues el perfil. ¿Qué se requiere entonces para ser un gestor de experiencias memorables? Eh, ser un buen comunicador. ¿no? Eh, nosotros en la universidad tenemos eh, una plana docente eh, de lujo. ¿no? No, no creo que peque en usar esa palabra. Un ¿no? poco soberbia, pero no, Les digo con mucha humildad porque también hablando de humildad, eh, la hotelería es una industria donde se requiere de mucha humildad, la palabra servicio eh, eh, es una palabra de que de por sí ya conlleva pues eh, mucha humildad, ¿no? Eh, hay que servir, entonces eh, eh, es una industria donde hace carrera, donde asciende, donde crece profesionalmente aquel que tiene esa vocación de servicio.